Tiempo ha dedicado a pensar Cómo ganarse la vida sin tener que currar La fiebre del oro, fiebre del oro, fiebre del puta larao, Lindo pajarito negro, buitre serás Esta democracia no se vive tan mal La gente que gobierna te permite votar a unos cuantos y les das libertad Para que luego te traten como a un señor <risa> ¡Señor Alcalde! Tiene una subvención Para que yo pueda hacer llegar mi mensaje A toda la población ¡Mmm, ¡Qué gran descargo! de profunda satisfacción le tirar piedras en su propio tejado por el bien de la población La democracia no se vive tan mal la gente que gobierna te permite votar eliges a unos cuantos y les das libertad para que luego te traten como a un subronto democracia lo importante es votar, que pongan los carteles que te dejan pensar y una vez terminado el proceso electoral, ellos se juntan y suben su nivel salarial En esta democracia no se vive tan mal, la gente que gobierna te permite votar